un movimiento de 6.2 en la escala de Richard se registró hoy en nuestro país y tuvo como epicentro en la provincia Luis Calvo de Chuquisaca. Debido a la potencia que tuvo el temblor, también se tuvo reportes de personas que lo sintieron en la provincia de Cochabamba y también Tarija. Percy Aliaga, funcionario del Observatorio de San Calixto, indicó que la profundidad del sismo fue de 658 kilómetros y que de momento no se ha reportado daños a personas o infraestructuras. Otro de los lugares en que se sintió el temblor fue en Bermejo. Ahí las labores cotidianas fueron interrumpidas por el movimiento que causó sosobra entre los pobladores. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Tarija, Boris Fernández, confirmó que en la capital tarijeña se produjo una réplica muy profunda, de acuerdo al sismógrafo. El observatorio también reportó un primer sismo que tuvo lugar ayer domingo en la provincia Norlípez de Potosí, con una magnitud de 4.5 y profundidad de 178 kilómetros. Un sismo de magnitud de 6.6 grados se registró en el Chaco en la mañana de este lunes según el Observatorio de San Calixto, el cual fue confirmado por autoridades locales, pero afirmaron que se sintió levemente. La cual se ha sentido, pero no ha sido de gran magnitud, digamos, lo que nosotros estábamos en zona. Entonces ha habido algunos movimientos, pero no ha sido de gran magnitud lo que nos han estado informando. Entonces sí ha habido, pero sí ha habido. Así, la próxima vez de... de, de, de... Tras este deporte, desde la gobernación de Chuquisaca se informó que se están solicitando los deportes de comunidades y municipios de la provincia de Luis Calvo donde se habría sentido el sismo. Por lo tanto, estamos eh, pidiendo los deportes necesarios a, a, la, a los municipios involucrados para que podamos... Eh, identificar o, o tener la información si es que ha habido personas o eh, alguna afectación a estos municipios. Tenemos el reporte que es la provincia de Luis Calvo, que estarían son tres municipios, no están en Uyupampa, eh, Huacaya y Macharetí. ¿no? Seguramente los reportes eh, oficiales de los de los tres municipios que involucran esta provincia eh, vamos a, a informar a la población ya cuando tengamos tres reportes oficiales de los municipios. ¿no?